Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arbe y traemos un nuevo tutorial. Esta vez, uh, veis que tengo esta decoración, por ahí, por aquí, incluso en la mesa. Y bueno, esto es porque quiero hacer un pequeño homenaje a México. Y con ello, pues, eh, ¿qué puedo hacer por estas fechas? Pues, ya que va a ser el Día de los Muertos, voy a intentar hacer una Catrina... Bien, tenemos el molde, este es un molde, está bastante usado, como podéis ver, es de hacer calaveras y vamos a hacer una vela blanca en forma de calavera, después eh, la pintaremos, la decoraremos con pintura acrílica, eh, normalmente se suele utilizar un medium para, para añadirle a la pintura acrílica normal yo esta vez no se, voy a, no, se voy a, no se voy a echar, porque al final lo que voy a hacer es barnizar la catrina. La y al barnizarla ya no se va a ir la pintura. Tengo dos tipos de pinturas, ya veis, podéis eh, coger algo un poquito más caro, algo más barato, no importa. Y como último, para la catrina, la vamos a hacerle una especie de corona de flores que haremos con... Con lámina de, de cera eh, Bien Para la, la base Para lo que es la calavera Vamos a utilizar ya uh, Parafina eh, Coloreada Si no tenéis parafina coloreada eh, No importa la, el grado eh, Realmente para esta figura No importa Podéis utilizarla mejor de baja graduación Si, si la tenéis sin colorear Os recomiendo esto simplemente, una crayola en color blanco, de las que utilizan los niños en el cole. De las que son tipo grasas. Con esto se os va a dar el color blanco perfecto. Tenemos además unos cortadores. Este es para pétalos. No sé si se puede apreciar bien. ¿Veis ahí? Tenemos para las hojas también. Incluso más pequeñitos Una cosa muy muy pequeñita La veis Pues bueno Vamos al lío Voy a empezar por como siempre Poner, encender nuestro hornillo Con el baño María Vamos a coger la parafina Y vamos a ir Poniéndola ya En nuestro recipiente Aunque no esté caliente yo estos trozos son aprovechados de, de velas, que de hacer velas que me han quedado y bueno, pues voy a aprovecharlos todos ya que los tengo. Eh, si no, ya sabéis, podéis utilizar parafina normal. Vamos a esperar a que se nos funda esto. Eh, no os he dicho nada de, de esencias. Podéis aprovechar cuando ya está fundida la cera, echarle la esencia que os guste. Eh, normalmente para estos días suele ser la canela hay otras pero bueno se suele utilizar mucho la, la canela vamos a esperar a que se nos derrita la, la parafina, apagamos ya y vamos a retirar el recipiente para que vaya enfriando un poquito la cera Ahora, cogemos el, el molde, eh, este molde yo lo he encontrado a través de internet, eh, en tienda física me ha sido, no he podido. Tenéis grandes superficies en, en internet y ahí lo podéis encontrar, es un molde de, de silicona en forma de calavera. Le vamos a, a untar un poquito de, aunque normalmente no hace falta, le voy a untar un poquito de aceite corporal de bebé da bebé, que es el que más me gusta utilizar como desmoldeante y si quiero que, que quede con un poquito de brillo por eso se lo aplico eh, como desmoldeante eh, también os vale otro tipo de aceite corporal que sea mineral y, y bueno el de cocina no en último caso, está bien untado ya por todos lados y con nuestra aguja, es una aguja de, para mechas, tiene aquí, no sé si la cámara me permite, el ojal bastante grande y es larga. Ahora para fijarla, nada mejor que un tipo de, de masilla, en este caso voy a utilizar plastilina de los niños que utilizan en el cole, cogemos un poquito... Así sí que no, no se nos cae Ahora vamos a cortar la mecha Antes de cortar la mecha Voy a utilizar un pincho de estos Así Voy a ponerle Un poquito más de masilla Que se inclina un poquito con el peso El molde Esperamos A que esto se vaya enfriando eh, Después le terminaremos de echar la cera Porque va a quedar Una oquedad en el medio Ahora volvemos Ahora que aún está blandito y ha coajado la parte superior. Vamos a echarle hasta llegar arriba. Así. Esta es la manera de que no, no se nos haga el, el hoyito. ¿Vale? Vamos a esperar una noche a que enfríe. Bien, pues aquí tenemos la La calavera, le quitamos el pincho y ahora a quitarla del molde y aquí tenemos nuestra calavera le vamos a cortar esto el trocito de mecha que nos queda aquí si quisierais eh, también se le podría cortar antes la el exceso de mecha y echarle una capita Fina de, de cera. Así queda, ¿no ves? Queda bastante bien, no, no se nota. Y bueno, ahora a decorarla. Vamos a utilizar... Un poco de pintura. No sé si se aprecia bien. Pues esta o... O esta. Para el verde... Tenemos este Y a ver qué nos sale Bien, pues vamos a empezar eh, Decorando los ojos Vamos a hacerle un dibujito Alrededor, como si fueran pétalos de flores Y lo vamos a hacer con, con dos colores Voy a empezar Con una, una base un poquito más oscura Un violeta Así simplemente ¿eh? ¿Veis? Podemos agrandarlo un poquito más Ya a gusto de, de cada uno eh, Si tuvierais problemas a la hora de pintar. Que no se... No se fijara bien la pintura. Es posible. Que haya quedado restos de aceite. Sobre la vela. Le pasáis un pañito de cocina. Y ya está. Así más o menos. ¿Veis? Eh, una cosa. ¿Veis que... Eh, le han quedado unas manchitas rojas a la vela esto no es ningún problema es porque me había quedado algún resto de cera en, en el molde continuamos decorando lo que pasa es que en este tiempo no me, da, no me va a dar tiempo a enseñar toda la decoración vamos ahora por lo que es la parte de atrás lo que es eh, voy a poner simplemente unas flores y unas y unas hojas en, en verde por aquí vamos a poner las hojas ya dándole con dos colores de verde a la vez Y decoramos todo lo que es la, la calavera. Eh, ahora, me veis que estoy cortando los, los pétalos. El primero lo enrollamos sobre el pincel, sobre el palito del pincel, para, para envolverlo eh, sobre sí mismo. Para que nos sea más fácil. Así poco a poco, nos vamos dando vueltas. Si nos estuviera dura un poquito la, la cera, pues le damos un golpe de, de calor con el secador. Ya veis que son fáciles de, de manejar esta cera, es era maleable. Es eh, la mejor que, que he encontrado para hacer estas flores. Vamos a ponerle cuatro pétalos al final a la flor. Así pequeña la vamos a dejar. Porque bueno, la, el tamaño de la calavera es pequeño. Veis aquí. Ahora paso a lo que son las, las hojas. Eh, lo que le he hecho a las a las flores les he cortado lo que es el, el, el, el tallo, lo que me sobraba de pétalos, la parte de abajo. Voy pues tirando las flores, las perdón, las hojas que voy a necesitar. Y esto es lo que voy a colocar. Son tres flores en rosa con las hojitas en verde. A ver cómo nos queda en la calavera ahora le hicimos antes aquí unos cortes unos cortes a la calavera en un sentido y en otro y voy a empezar por pegar las hojas y colocamos las hojas del, desde, desde la parte de abajo hacia arriba hacia el medio por cada lado, Ponemos, empezamos con, con las hojitas y a continuación cuando lleguemos a la, al medio de, de la frente le vamos a colocar la flor, Bien, aplicamos un poquito de calor para poner otra hoja y así sucesivamente hasta llegar al, al medio y haremos lo mismo por el otro lado, en la parte de arriba nos queda el huequitito para poner la flor, le he dado un, golpito, un golpe de calor a la flor y ahora lo sujeto, listo. Termino de decorarlo por la parte de delante, le pinto las cuencas de los ojos, pinto en los dientes también, en la nariz y así quedaría. Ahora que se ha secado la pintura, ya veis, la decoré un poquito más por detrás. Por aquí. Ahora que está seca, vamos a barnizarlo. Voy a utilizar, pues, este barniz. Es un barniz especial para velas. Y le aplicáis el barniz insistiendo en las flores y las hojas. Y aquí tenéis el resultado. Aquí tenéis la calavera. La catrina. Y espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por verme.